a sacar la catalumba eh, Bueno amigos, he recibido varios comentarios de un montón de gente pidiéndome que analice científicamente y filosóficamente una panceta bien digo, super de aquel lado, pero allí no tenía entonces se tenía que coger una cosa que se le parece, pero no tiene el mismo aspecto, pero me dicen los reponedores que se hablan los reponedores que tienen un favor y bueno, eh, tenemos aquí una panceta versión 2.0 y vamos a probarla, habrá que abrirla primero Una vez lo ha abierto. Deja no está mal. El problema es que no es una No sé cómo decirlo, chicos, pero es que no es una puerta. Es decepcionante. Sí, pero... ¿Cómo por esto? estás haciendo? ¿Pero cuántas veces tenemos que decir que no dejas de hacer el subnormal, tío? Yo lo dejaba. Yo lo dejaba. Tío, o sea, por esto, por esto no vienes a los partidos de cricket los sábados. Por, por esto, te la puta, tío. ¿só tío? ¿só ¿só qué? Paso Todo lo que tú quieras de mierda Pero esto, esto es lo último ya, eh ¿Quieres Cuando venga Enrique vamos a tener una reunión muy muy seria Vamos, vamos, muy seria ¡Maricona! ¡Eres una maricona! Mira, mira normal! ¡Uri! ¡Tenéis un trabajo, joder! No entiendo, ¿por qué hacéis cosas? Un momento, un momento, que se que Puta, mira, sí es que somos tontos a ver que vamos a ensayar sí, Miren, es que mire, mire, anda Vamos a esperar a que venga Enrique para hablar de esto Y, y, y come Ya, ¡Mira! no vuelvas! No, no, no, no, no, no, no, eh, vale, ¿y el mando, ¿tienes el mando? No, no así ¿muy, buena? Muy buenas actividades de señor. Volvemos donde lo dejamos la última vez La quintentuple par plan en el momento vamos. en el que la nave pasa por detrás del fondo negro, el juego se llama el espacio de race y vamos a jugarlo con nuestro amigo el señor Cara de Renuncero. Muy buenas tardes, queridos suscriptores. Este juego está muy bueno. El argumento es muy pepino. Muy pepino. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Coge la moneda, coge la moneda, coge la moneda, coge la moneda, coge la moneda. You do my <laughs> <laughs>